El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 8. Tiempo pasado. Una vez más, recordamos las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR. Hoy tenemos el verbo confesar. En pretérito nos va a quedar así. Yo confesé. Terminación E. Tú confesaste. Hazte. Él, ella, usted confesó. O. Nosotros, nosotras confesamos. Amos. Vosotros, vosotras confesasteis. Hazteis.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 6. Llevar. 7. Llorar. 8. Mandar. 9. Manejar. 10. Mirar. 11. Mostrar. 12. Nadar. Comenzamos con el verbo jalar. Yo jalé. Tú jalaste, él ella usted jaló, nosotros nosotras jalamos, vosotros vosotras jalasteis, ellos ellas ustedes jalaron. Los hombres jalaron la cuerda, pero ninguno ganó Lavar yo la ve, Tú lavaste, él, ella, usted lavó, nosotros, nosotras lavamos, vosotros, vosotras lavasteis, ellos, ellas, ustedes lavaron. Nosotros nos lavamos las manos antes de comer. Limpiar. Yo limpié tú limpiaste, él, ella, usted limpió, nosotros, nosotras limpiamos, vosotros, vosotras limpiasteis, ellos, ellas, ustedes limpiaron. Luis limpió su carro muy bien. Llamar. Yo llamé. Tú llamaste, él, ella, usted llamó, nosotros, nosotras llamamos, vosotros, vosotras llamasteis, ellos, ellas, ustedes llamaron. Yo llamé a mi madre ayer. Llenar. Yo llené. Tú llenaste. Él, ella, usted llenó. Nosotros, nosotras llenamos. Vosotros, vosotras llenasteis. Ellos, ellas, ustedes llenaron. Miguel llenó su carro con 30 dólares. Llevar. Yo llevé. Tú llevaste, él, ella, usted llevó, nosotros, nosotras llevamos, vosotros, vosotras llevasteis, ellos, ellas, ustedes llevaron. Ellos llevaron mucha comida al paseo. Llorar. Yo lloré. Tú lloraste. Él, ella, usted lloró, nosotros, nosotras lloramos, vosotros, vosotras llorasteis, ellos, ellas, ustedes lloraron. Yo lloré mucho cuando mi perro se perdió. Mandar. Yo mandé. Tú mandaste. Él, ella, usted mandó. Nosotros, nosotras mandamos. Vosotros, vosotras mandasteis. Ellos, ellas, ustedes mandaron. Yo mandé mis hijos de vacaciones a Perú. Manejar. Yo manejé tú manejaste, él, ella, usted manejó, nosotros, nosotras manejamos, vosotros, vosotras manejasteis, ellos, ellas, ustedes manejaron. Pedro manejó cinco horas desde Miami a Atlanta. Mirar. Yo miré. Tú miraste. Él, ella, usted miró. Nosotros, nosotras miramos. Vosotros, vosotras mirasteis. Ellos, ellas, ustedes miraron. Yo miré las ballenas en el océano desde el bote. Mostrar. Yo mostré. Tú mostraste. Él, ella, usted mostró. Nosotros, nosotras mostramos. Vosotros, vosotras mostrasteis. Ellos, ellas, ustedes mostraron. El vendedor nos mostró todos los carros nuevos. Nadar. Yo nadé. Tú nadaste. Él, ella, usted nadó. Nosotros, nosotras nadamos. Vosotros, vosotras nadasteis. Ellos, ellas, ustedes nadaron. El niño no nadó en el río. Él nadó en la piscina.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 El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 8. El tiempo pasado en español.